Ser honesto es lo importante, no engañar, ser un buen amante. Estar siempre en la realidad, no vivir nunca en la irrealidad. Ni en el amor existen reglas, ni en la amistad existen reglas. Cada cual se las apaña, a sus maneras, o a sus patrañas. Sin llegar a ser poeta, he venido a regalarte, palabras que te hagan bien, con el amor.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 a veces no encuentro palabras A veces me quedo mudo Pues no sé de lo que hablas Pero creo que lo más importante Es que me haces feliz Feliz al instante Es que me llevas a algo